Para mí hoy la inteligencia artificial representa esta nueva frontera que cambia absolutamente todo. Desde cosas muy concretas como cómo cocinamos y poder buscar una receta, a tener una compañía y aprender sobre algún tema, hacer un trabajo en el, en el colegio, en la universidad, eh, la forma en la que yo me presento, no sé, para recibir financiamiento con mi empresa o tener ideas de un brainstorming sobre qué proyectos puedo encarar en... ...en verano, en mi tiempo libre de los fines de semana. Cualquiera de todas estas consultas y muchísimas, muchísimas más... ...podemos utilizar un, una base de datos, como recién comentaban ustedes... Eh, ...que es gigante y que cada día crece a ritmos eh, exponenciales. Por ejemplo, ChatGPT3, que es la versión gratuita, la que podemos usar... ...está entrenada con 175 mil millones de parámetros... Wow, y wow. ya la semana pasada, la semana anterior, salió ChatGPT4, que está entrenada con un trillón de parámetros. Que es, que es Extraordinario. En el momento que se dio a conocer este chat, eh, por lo que estaba leyendo, fue un hito histórico de la cantidad de personas que empezaron a descargarlo. Llegó al, al récord de un millón de usuarios. En solamente cinco días, pensemos que esto, no sé, a Google le tardó, eh, no, no tengo bien la cifra en este momento, pero le tardó meses, mientras que, bueno, tiene el récord, eh, en cantidad de usuarios es extraordinario, o sea, una vez que lo empezamos a usar yo creo que necesitamos tener la mente abierta, jamás nos podemos eh, plantear un, un escenario en decir, no, a mí esta tecnología no me interesa, porque claro, ahora no sé si soy profesor, tal vez en, en una universidad, en un colegio, decir no, porque los chicos van a poder hacer el trabajo todo preguntándole, de hecho es, es literal no yo si tengo que hacer un trabajo de, no sé, la segunda guerra mundial de 10 páginas, con el foco puesto en la economía, se lo pido el prompt, se dice muchas veces prompt, es la forma en la que eh, le vamos a pedir o vamos a consultar o vamos a estar hablando con este chat. Y me lo va a entregar específicamente como yo quiero y después lo bueno. puedo corregir naturalmente, puedo bueno, revisarlo. Pero, es, pero está bueno es... lo, lo que estás diciendo, porque si bien uno de los temas decía esto, no que por ahí los chicos y los jóvenes, obviamente es un recurso que, que tienen y que puede ser un poco... Más fácil de lo que teníamos hace 20 años atrás, que era ir a un, a un libro, buscar información. Obviamente la inteligencia artificial ha venido para quedarse y nos tenemos que amigar con ellas. Las personas que están en contra tienen que es amigarse. Pero esto que decís Sin vos, si vos buscas algo, bueno, chequealo, corregilo, no es exacto lo que te está diciendo. Mira, por, por lo menos por ahora, ¿no? O sea, a medida que claro. está avanzando. Es muy similar a la calculadora. Antes teníamos que para hacer una cuenta de tres cifras o cuatro cifras ya necesitaba mucho tiempo manual para resolverlo y de pronto con una calculadora lo puedo hacer en, en un segundo, no sé, el tiempo que me demoro en escribirlo. Bueno, la calculadora no sacó tu trabajo, no, no te reemplaza la calculadora, ¿no? Ahora, alguien que sabe usar la calculadora, sí. Es, es la, eh, creo que es la... El, el, un poco la premisa, ¿no? O sea, tenemos que aprender a usarla para adaptarnos y también es verdad que por ahí una persona se vuelve muchísimo más productiva utilizando eh, este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Yo hace años trabajo en una agencia de marketing digital donde hoy en día generar contenidos para las redes sociales, bueno, tenemos unas capacidades extraordinarias, de por sí, más allá de que antes lo los sigo escribiendo Incluso aunque lo escriba yo, se lo pido a ChatGPT que lo mejore. Ajá. Y la experiencia, es difícil de transmitir, es difícil de comentarlo si no lo hemos experimentado por nosotros, pero bueno, justamente la, la, la propuesta es empezar a utilizar. Necesitamos un tiempo para que nosotros nos adaptemos, para que nosotros también entendamos cómo poder interactuar con este tipo de inteligencias artificiales que en los próximos años no vamos a ver más que Mejoran, mejoran, mejoran. Particularmente el chat GPT es una herramienta que procesa el lenguaje natural y que podemos hablar, que podemos chatear. Pero hay muchas otras. Hay otras que son de generación de imágenes, hay otras que son de eh, generación de avatars, donde yo tal vez podría, ahora estamos hablando por... por, por internet y soy yo físicamente, pero quién bien podría crear mi avatar en el que después no necesite tener mi cuerpo para que ustedes me vean acá moviéndome y es muy difícil wow. de distinguir. Yo he estado haciendo algunas pruebas. Entonces, eh, creo que tenemos que aprender a utilizarlo y tener la mente abierta. Gastón, ¿esto va a reemplazar de alguna manera Google? Es el primer contrincante serio que tiene Google, verdaderamente. Yo vengo usando Google desde el año 98, siempre he sido muy fan de Google y de la mayoría de las herramientas. Google ha sido un sinónimo de Internet y por primera vez he dejado de utilizarlo. Un montón de consultas que le hacía Google, me parece mucho más simpático hacerlas con ChatGPT, donde me va a entregar la respuesta en una interfaz muy limpia sin tanta publicidad donde ah, no tengo claro. que ir yo buscando haciendo clics no en Google por ahí tengo los primeros tres resultados sí. que van a ser publicidad sí. y si entro después tengo que ver seguramente tenga más publicidad en, en ese sitio web en el que ingreso bueno con chat GPT lo va a filtrar y, y son mejores respuestas hoy en día son lo más, más rápidos bueno y en relación a esto que está diciendo de lo sí. que te aparece en Google GPT va a ser eh, más seguro porque hoy, por ejemplo, muchos casos de estafa se dan porque la gente busca números de, de teléfonos, de bancos, en, en internet y eh, justamente ahí eh, el delito se ha podido colar y, y terminan siendo estafadas las personas. ¿Vos crees que este eh, chat de inteligencia artificial va a ser incluso más seguro en la búsqueda? Eh, es, es difícil, la verdad es que no lo sé, Creo que lo más importante somos la, las personas las que tenemos que aprender, entender y, y cómo buscamos la información. Obviamente que los sistemas tratan de mejorar y resolver los problemas de este tipo de estafas, pero bueno, la verdad que estas personas por ahí son muy creativas y van encontrando nuevas formas, por lo cual creo que es posible que las personas siempre vamos a encontrar formas de engañar a otros y somos las personas las que tenemos que estar eh, atentos y... Y de ir aprendiendo de que, bueno, me acuerdo hace, no sé, 10 años o 20 años que entrabas en un sitio web y te decían sos el participante número 1 millón, eh, te ganaste un auto. Uh -huh. Me acuerdo de algún familiar que alguna vez me llamó y me dijo che, me salió este que me gané un auto en una página web. Le digo, no, imposible, no, no es algo que eh, pueda suceder, no tiene sentido. Bueno, entonces tenemos que, hoy en día están a full por WhatsApp. Creo sí, que, es que van mejorando los sistemas pero también se van a mover más sofisticados los atacantes. Es que es impresionante ¿no? todo el funcionamiento que tiene y cómo lo han llevado a cabo, que es verdad, es como mucho más cómodo, porque vos tenés el chat en tu WhatsApp, que estás más tiempo en WhatsApp Mirá, que en, la otra, la... en otro lugar del teléfono. Y por lo que estuve leyendo, sí. hasta Google intentó sacar también su propio chat. Hicieron prueba y error, pero no, no ha resultado. Creo que fue un error terrible, trataron de apurarse... Y les salió bastante mal porque, bueno, la, la verdad es que es notorio el impacto que ha tenido. Es la primera inteligencia artificial que tiene un alcance eh, en prácticamente toda la sociedad. En los últimos meses, las búsquedas, eh, lo, lo más buscado en Google es ChatGPT. Y bueno, ellos largaron esta versión, pero no estaba listo, se apuraron, claro. terminó dando un par de eh, resultados erróneos, se viralizó muy rápido... Y, en, en fin, creo que vienen perdiendo esta batalla, pero vamos a ver a todas las grandes empresas luchando para hacer... Eh, es, la próxima batalla es quién es el dueño de la Perdón mi ignorancia, artificial. pero eh, ¿quiénes son los creadores de este chat? es Justo eso te iba a decir. ChatGPT lo creó una empresa que se llama OpenAI. Es una empresa que está dirigida por Sam Altman. Sam Altman es, creo que hoy, de las personas más relevantes del mundo, ya que la inteligencia artificial va a marcar eh, el impacto en nuestras vidas como ninguna otra tecnología y Sam Altman es la persona que está a cargo de este proyecto que surge justamente por un miedo a que la inteligencia artificial la controle un grupo cerrado ellos crean Open AI Ajá. donde la intención era tener, eh, poder colaborar, que sea un sistema bastante abierto Elon Musk fue uno de los fundadores también, donde invirtió ya en el año 2015 ellos vienen trabajando con esto hace varios años y bueno, en un momento sale Elon Musk del proyecto, eh, Microsoft hace una inversión muy grande eh, en los últimos meses, en el último año en particular. Y bueno, veremos, ojalá que se mantenga, como es el nombre, OpenAI, ojalá que se mantenga abierto y colaborando. No es software libre por ahora, al menos, pero la verdad que sería interesante que una herramienta que es tan importante, esté al alcance de todo el mundo. Por suerte tenemos una versión gratuita que todos podemos usar y una pequeña corrección de lo que comentaron recién, no es necesariamente un chat de WhatsApp, eh, ah, es bien. un sitio web donde ah, yo okay. puedo chatear. Claro. Eh, eso es un detalle, pero bien, bueno, bien, la verdad bien. que después... Es como si fuera un chat de WhatsApp. Es como, claro, decíamos, un, la configuración es muy similar. Gastón, como para ir cerrando, ¿qué recomendaciones les, da la, les das a la gente respecto de cómo usar este, este GPT? Bueno. Eh, justo esta tarde vamos a estar dando un taller también en la Universidad de Mendoza. Eh, vamos a repetirlo, por suerte tuvo muy buen eh, feedback y vamos a repetirlo de aquí a poquito. Me parece que es interesante estudiar, aprender, buscar. La verdad que hoy también tenemos... Primero empezar a usarlo, ¿no? O sea, empezar a usarlo por más de, las, de los usos más sencillos, tratar de probarlo. Tal vez vamos a mandar un mail a un cliente, a un proveedor... Probemos mejorarlo, a ver qué nos tira eh, ChatGPT, tal vez tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hacer un trabajo, queremos buscar ideas y queremos chatear y obtener nuevas ideas, me parece que empezar a usarlo. Y después, capacitarnos, hay muchos videos en YouTube con aplicaciones específicas para, por ejemplo, el marketing. Y el marketing digital en general es gigante el impacto que puede tener tal vez si somos periodistas y tenemos que escribir, sin duda probar obtener ideas o que nos ayude a hacerlo más rápido o mejor ¿Taboy? o más largo o, o traducirlo bueno, hay, hay muchos usos pero